Y siguen llegando donaciones para los afectados por el aluvión en el sector de las comunas que fueron afectadas por las fuertes lluvias que se presentaron y que produjeron el socavón. Unos sobrevuelos con drones mostraron cómo estaba quedando varias de las vías que fueron ya trabajadas con maquinaria que se encargó del mantenimiento vial. ...se hizo un sobrevuelo, como ya lo indicamos con drones... ...en los que se determinó los lugares en los que se produjo los asentamientos... ...están desalojando el material que vino en la respectiva crecida... observamos maquinaria y voluntarios que continuaban... ...con las respectivas labores de limpieza... ...además en el sector de la zona cero... ...donde podemos observar cómo quedó esto después del desastre... ...el pasado 31 de enero pero que con el esfuerzo de todas las personas que han venido a aportar su granito de arena, la maquinaria que ha venido también por parte de varias entidades que vinieron a seguir sacando el, los restos de lodo que quedaron aquí luego del socavón, además de las personas que siguen llegando y han llegado a hacer sus aportes para estas personas, las familias damnificadas que quedaron luego de este socavón que se produjo el pasado 31 de enero. Además, eh, los datos que les tenemos hasta esta hora, hasta el día de hoy, es de 28 personas fallecidas, 52 personas heridas, 41 ya se les ha dado de alta, 10 están hospitalizados y una persona está en estado crítico. Hay extraviados una persona, según las alertas del EQ911, las personas afectadas fueron 555, lo que corresponde a 160 familias. Recurso humano 2218 y recurso logístico 447 personas. Bueno. Para nosotros es una, es una satisfacción eh, servir al, a la comunidad. En nuestras competencias eh, como gobierno de la provincia de Pichincha eh, son la vialidad. Como tal, eh, nuestra preparación es en justamente en deslizamientos y en estabilización de taludes. Este eh, tipo de problemas lo tenemos a lo largo de la, del noroccidente de Quito y toda la, en gran parte de las vías que están por Tandapi. Entonces, eso ha determinado que nuestra experiencia en el campo sea altísima y nuestra formación académica igual. El gobierno de la provincia de Pichincha en muchos casos nos ha capacitado. Es la razón en la que nosotros, esta es una obra más, pero a la vez es, eh, es muy emocionante poder servir a, a la ciudad en la que vivimos nosotros.